es como link para los muertos <tose> Agua carbonatada con limón para quitar la sangre. O un cerrojo. Ahora. Estamos haciendo preguntas. ¿Dónde? Francis. me hizo repetir la pregunta. ¿La máscara estará tapando mi voz? ¡Ah! <tose> <tose> Estoy confundido Es sexista golpearte Es más exista no golpearte ¡Porque la línea es muy... ¡Delgada! ¡Dime a morir?! No te preocupes por